Este es un mensaje de urgencia. Aumente su sistema inmunológico y protéjase contra este virus cual puede ser mortal. Nuestras vitaminas son inyectables y funcionan de inmediato. Si usted tiene más de 50 años, sufre de diabetes, enfermedades cardíacas y pulmonares, tome acción ahora mismo, escuche a la CDC y manténgase en sus hogares. Yo soy el Dr. Julio J. Machado. Trabajé como consultante más de 10 años, viajando el mundo y reportando brotes epidémicos a la CDC y poniendo buques en cuarentena. No se deje engañar por las ventas de vitaminas orales no funcionan porque los jugos gástricos la destruyen. Nuestras vitaminas son inyectables, subcutáneas, sin dolor, sin molestia y entran al torrente sanguíneo de inmediato apoyando su sistema inmunológico. Para más información, busca abajo la página web para el contenido y compra o puede llamarnos al 787-428-5444, 787-428-5444. Para mantener distancia social, las entregas serán por correo. Su bienestar es vida.